vamos a desarrollar una actividad interactiva eh, correspondiente al curso bueno, un segundo el curso supervisión y gestión de residuos peligrosos, esta actividad hace parte de la actividad de aprendizaje 2 y se llama alistamiento seguro dijiste su nombre no es, no es, mi nombre es vamos a ver, digamos, mi nombre es León no lo saben dice la siguiente actividad interactiva es un ejercicio de Revisión de los conceptos de la actividad de aprendizaje 2 Alistamiento seguro, recuerden el nombre Para desarrollarla, primero debe realizar la lectura de los siguientes documentos los que podrá acceder a la carpeta de materiales de apoyo Para desarrollar esta actividad interactiva debe seleccionar la respuesta correcta de cuatro posibles relacionadas con los elementos de residuos peligrosos Al fin final, obtendrá su resultado, el cual debe ser enviado a través de una captura de pantalla en el espacio de actividad 2 A ver, damos clic sobre, a ver, cuál podemos utilizar esta Caravilla, que es el nombre de esta vaina. Dice, de acuerdo al sistema HMIS, los peligros se clasifican así. Generales y específicos de la salud de la inflamabilidad y del peligro físico, latentes y emiten, eminentes o físicos y no físicos. La opción correcta es la B, de la salud de la inflamabilidad del peligro físico. en la lupa. 2. ¿Qué significa un asterisco en el rectángulo de la salud de la etiqueta HMIS? A. Indica la presencia de un peligro para la salud crónico órgano objetivo. Indica que no debe manipularse. Indica que ya ha pasado por revisión. O de, Implica que no hay peligro. Opción correcta, la A. Indica la presencia de un peligro para la salud crónico órgano objetivo. Continuamos con este recipiente que indica la clasificación 0 a 4 que aparecen en una etiqueta HMIS. Opción correcta de una vez. Se indican el peligro relativo que se espera al manejar productos químicos. Vamos a clic sobre este. Siguiente recipiente, si una etiqueta tiene una clasificación de salud de 2 y otra de peligro para la salud de 4, ¿qué se puede interpretar de ellas? Opción correcta, la opción D, de la de 2 ocasiona daño moderado, mientras que la 4 ocasiona daño severo. Vamos a clic sobre el microscopio se podría decir que es esto la clasificación de los materiales que se queman a la temperatura ambiente es de 1 a 4, de 0 a 4, de 2 a 4, de 0 a 3 opción correcta, la opción B, de 0 a 4 Continuamos con estas gafas de protección que nos dicen una etiqueta de H, M y S puede tener tres líneas enumeradas y una cuarta Línea que muestra información de manera gráfica. ¿Cuál es el nombre que recibe cada una de estas líneas? Salud, inflamabilidad y físico, protección salud y físico, protección y salud física o salud físico, inflamabilidad y equipo de protección personal o PPE. Opción C es la correcta. Vamos a aquí. Bueno, saltamos bueno, el 7, vamos a leer el 8. Los niveles de peligrosidad de los, de los recuadros azul y amarillo de rombo NFPA significan riesgo de salud y por reactividad. Opción C. Vamos a responder la pregunta que nos la saltamos. La norma NFPA 704 pretende indicar los grados de peligrosidad de la sustancia clasificar. Esto se hace a través de un asterisco, un rombo seleccionado en cuatro partes de diferentes colores, en cuatro dividido en líneas o mensajes de alerta sobre peligros. peligro. La opción correcta es la B, un rombo seleccionado en cuatro partes de diferentes colores. La 9. El conocimiento del correcto manejo de cualquier producto químico es indispensable para nuestras labores, ya que estaremos en capacidad D. Reconocer el producto químico, sus características de peligrosidad, su riesgo ocupacional y ambiental. Tomar todas las acciones preventivas y correctivas en caso de emergencias. La A y la B son correctas o la C. Tomar las precauciones para evitar riesgos mayores. La opción correcta es la C. La A y la B son correctas. Por último, vamos. a. A responder según la clasificación de peligrosidad de las Naciones Unidas, NTC 1692, son nueve las cuales de peligrosidad propuesta. Según esta clasificación, corresponden a la clase 159. Los siguientes: explosivos, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, sustancias y objetos peligrosos varios, incluida la sustancia peligrosa para el medio ambiente o de todas las anteriores. La opción correcta es la D. Todas las anteriores. Damos clic en terminar. Con esto terminamos nuestra actividad interactiva. Eh, recuerden pues que el orden va a depender de cómo ustedes seleccionen los objetos que nos aparecen en la mesa. Sin embargo, pues son las mismas preguntas y las mismas respuestas. Damos clic en terminar. Eh, León es mi nombre, yo lo que es el comienzo, usted respondió 10 preguntas correctamente Felicitaciones por su desempeño, Ha hablado de responder acertadamente todas las preguntas Ahora puede realizar el envío y captura de pantalla a través del enlace dispuesto en la carpeta actividades Aquí pues cuando les vayan a tomar la captura les recomiendo que se vea el, la bandeja de tareas Y aparezca pues la fecha y ya la, la, la puedan enviar correctamente Listo, por eso terminamos nuestra actividad. Recuerden, pueden enviar la captura, sí, o de ser necesario mejor. ¿no?